En el marco de los 50 años, que cumple la facultad este año, hemos organizado un par de talleres para festejar los 50 años y vamos a, a mostrar un trabajo que hacemos en estos tres meses, que sería percusión, murga, eh, danza folclórica, también vamos a estar estamos armando un mural. Bueno, todas estas actividades que, que surgieron a través de, de, bueno, de festejar, de celebrar estos 50 años. Me parece que la percusión es una de las cosas más hermosas que, que puede pasar, ¿no? Que conecta, ¿no? El tocar conecta con el otro y aparte también es un trabajo en círculo que estamos haciendo para, bueno, para que todos podamos mirarnos y sentirnos, ¿no? Lo bueno de esto es que se han enganchado malla de alumnos, profesores, graduados, que han venido con su tamborcito. No es necesario que vos vengas de toda, de toda esa disciplina, sino que tengas ganas. Y, y fue una de las propuestas que, que sugerimos con, con Alejandra, que es la Secretaría de Extensión, en poder armar la celebración de esta forma y no de la forma protocolar, ¿no? que es como también como romper, animarnos a romper y sabiendo que la facultad siempre se destacó por estas cosas. La gente que se ha acercado, hacía sí, muchísimo que no se acercaba a la facultad, con, con este propósito ¿no? de brindar o celebrar los 50 años de esta facultad de otra forma con un poco más de este, seriedad o en todo caso este, un poco más formal la actividad, pero que tiene que ver con nuestro compromiso con los derechos humanos, que es un seminario de derechos humanos con tres paneles este, distribuidos en los tres meses, agosto, septiembre y octubre, eh, que se va a trabajar en los derechos este, violentados este, de lesa humanidad, eh, las violencias de género y la violencia institucional. Eh, con participación de distintos panelistas como Susana Trimarco o este, Raúl Eugenio Zafaroni. La intención también es invitar a los vecinos, a diferencia, de, an, sí, a diferencia del otro espacio de calle Rioja que era un poquito más céntrico, nosotros acá estamos muy cerca de zonas barriales y la verdad que para nosotros es una felicidad.